Bueno, buenas chiques, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. Tal? Bueno, muchas gracias por, por venir y por reunirnos hoy aquí. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito también del, del orgullo de ser asexual, ¿no? De, de las partes buenas de encontrarse, de que, yo qué sé, como aunque, no, aunque el mundo es como es y parece que no, no estamos muy dentro de la norma, también hay cosas buenas que que caben dentro de, de las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, como no hemos hablado nunca de ello, pues está guay también contar estas cosillas. Así que, si os parece, empezamos un poco presentándonos y tal, y luego vamos hablando y esas cosas, ¿vale? Muy bien. Bueno, empiezo yo. Venga. Yo soy María, eh, tengo 31 años o así, soy asexual, en el extremo, y creo que también soy arro, o, o por ahí ando. Pero sí, creo que soy arro, creo que soy arro, sí. Y, y bueno, descubrí que era sexual con 24 años y arrobatiqué bastante después, la verdad. O sea, me llevo como más tiempo. Y bueno, también soy una persona no binaria. Y poco más. Así que nada, el que sigue, no sé, voy diciendo yo, Luis, por ejemplo. No. Eh, bueno, soy Luis. Eh... Soy asexual y romántico y descubrí que soy asexual con hace cuatro años, es decir, con 32 lapsus con años. Y no sé más que decir ahora, perdón, que me he quedado un poco en blanco. Vale, no está muy bien. Sandra pues eh, yo me llamo Sandra, tengo 20 años eh, y soy asexual en el extremo también. Orientación romántica no lo tengo claro. Y bueno, lo descubrí a los 16 años, oí un poco la palabra. Y luego cuando sentí que me hacía falta de verdad una comunidad o entenderme mejor, lo busqué más en profundidad y, y pues encontré una comunidad muy bonita. Genial. sí yo soy Heidi, tengo 23 años, eh, soy asexual, también en el extremo, y lo descubrí hace tres años, más o menos. También soy aromántica y lo descubrí pues hace poquito, eh, hace un año o así. Y también soy no binaria y eso lo descubrí el año pasado y ya estaría. Muy bien. Soraya... Bueno, yo soy Soraya, soy asexual también, eh, tirando al, al lado más extremo. Eh, realmente desde la adolescencia ya creía ¿no? que pasaba algo, aunque realmente la... definirme como tal fue hace cuatro años y eh, estoy también dentro de la parte heteroromántica. Muy bien. ¿Adela? Pues yo me llamo Adela, tengo 32 años. Y soy grisexual y gris romántica. Eh, y más o menos yo creo que, que conocí la sexualidad y el espectro sexual cuando tenía unos 27 años o así. Y el espectro romántico pues eh, empecé a leer al mismo tiempo prácticamente, bueno un poco después quizá que la sexualidad, pero me costó me costó más un poco de más tiempo poder identificarme ahí también. Bien. Bueno, maría eh, hola yo soy maría soy asexual eh, gris asexual y gris, eh, gris romántica gris romántica <risa> eh, lo descubrí me descubrí que era asexual cuando tenía unos 23 creo que eran 23 ahora tengo 29 y pero como de, como de adolescente había tenido una pareja bastantes años, eh, no, yo pensaba que, que era halo como la mayoría de la gente. Y, y entonces ya cuando lo dejé con ella, eh, como que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y yo notaba que no me gustaba la gente en, en ese aspecto. Y entonces ya cuando di con la definición fue como, ah, aquí. Y lo de aromántica pues como... Mmm, me han gustado algunas personas, pues no lo pensaba, pero ahora lo pienso y digo que son muy pocas como para considerarme romántica, así que creo que Cris Romántica es lo que más se ajusta a mí. Genial, muy bien. Genial, perfecto. Muchas gracias, chiques. Y, y bueno, quizá a lo mejor podemos empezar contando un poquillo, o sea, cómo nos sentimos cuando encontramos la comunidad cómo ha sido, si creéis que el proceso de, de, de conocernos también nos ha servido, ¿no? Como en plan, cómo ha influido en nosotros, también el proceso de aceptarnos, no sé, vamos a hablar un poquillo así de todo un poco. Entonces, eh, no sé, ¿qué sensación tuvisteis, por ejemplo, cuando encontrasteis la comunidad o cómo la encontrasteis y por dónde y, y ese tipo de cosas también, si pensamos que ahora sería más fácil o más difícil hacerlo? En fin, no sé, quien quiera contar algo que vaya dando. O sea, no sé si no empiezo yo también, pero. No sé, o sea, yo por ejemplo cuando cuando la encontré, la verdad es que llevaba mucho tiempo como muy perdida, sin saber si sentí mi parte de nada. Y sí que es verdad que leer otros testimonios de gente como que era capaz de poner mis sentimientos en palabras fue lo considero como un momento brutal de mi vida. O sea, creo que muy poquitos momentos eran, los he sentido como tan tan liberadores y y creo que cuando, incluso ahora, no, eh, no tengo claro exactamente, porque yo qué sé, también la sociedad que vivimos te hace dudar y tal, pero creo que cuando, cuando me pasan esas cosas, me vuelvo muchísimo a ese momento, ¿no? a ese momento de, de seguridad, de de pronto leerlo por primera vez y decir, es que lo que sentí en aquel momento de, de liberación y de leer a iguales y así, y de sentirme súper aceptada yo conmigo misma, creo que, que es que es imposible que no, que no sea así, ¿no? como que, que exista otra acción o que, o que no, o que no sé, cuando la gente, yo qué sé, también te dice en plan, pues no, pues será otra cosa, es como es que no, de verdad, o sea, ese sentimiento, creo que mm, a lo mejor lo agradezco, no, o sea, creo que muy poquita gente que está dentro de la norma puede tener esa sensación de seguridad, de que pertenece a algo, eh, porque creo que en ningún momento han sentido eso que yo sentí en ese momento, que me parece como algo como brutal, o sea, de encuentro con, con un emis alucinante, la verdad. Si. A mí me pasó algo muy parecido, también en el caso de descubrir que era sexual y sobre todo en el caso de cuando descubrí que era aromántica de pensar que durante muchísimos años, pensar que me faltaba algo, que algo estaba mal, que era muy diferente de la gente que me rodeaba y no saber por qué. Y en el momento de descubrir la definición y sentirme identificada con ella, decir, es esto, claro, esto era lo que me faltaba, saber a dónde pertenezco, saber que, que no soy yo, que es, es algo normal y que hay más gente que está conmigo. Fue un momento súper importante. La verdad es que, como tú dices, María, no sé si a la gente de otras comunidades del colectivo le pasa lo mismo, porque es un momento súper importante. Sí, yo recuerdo de hecho incluso como una especie de sentimiento de liberación de los hombros, como si te hubieras quitado una losa de encima, pero físicamente, y una losa que ni siquiera sabía que tenían verdad, porque nunca me la había, nunca había tenido serios problemas en esa parte, porque si bien mi entorno sí que estaba bastante hipersexualizado, yo creo que como casi todos los institutos y la ESO y todo eso, pero... Eh, en mi entorno y con mis amistades siento que nunca me habían forzado realmente, ni me habían... A ver, si las típicas preguntas de bueno, a ti no te gusta nadie, es que te tiene que gustar a alguien, ¿cómo no te va a gustar a alguien? Pero como que yo lo llevaba muy normalizado, me daba un poco igual, pero al descubrirlo fue como no, <risa> no me había dado igual. Ahora es cuando me doy cuenta de que había tenido todo eso un poco reprimido y lo mismo, verlo en ...de parte de, de las palabras de otra persona, porque eso es lo potente, es no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo otras personas, pero, pero es como si me estuviera leyendo a mí. Y para mí también fue, fue como, como un momento de... ¡ah! De, de, de, de encontrar la respuesta y como ver que todo encajaba en plan de... ¡ah! que era esto, entonces no me pasa nada... Eh, simplemente es otra orientación y, y ya está. Entonces dejé de, de, de agobiarme porque sí que mis amigas, o sea, no, no, no es que me presionaran como, como lo que decías tú Sandra, pero sí que es verdad que ya veía que hablaban mucho de chicos y de no sé qué y, y yo no sé, como que, como que no entendía muy bien qué tenía de divertido ni de... ¿no? Sí. Y, y entonces me sentía como siempre como un poco fuera porque además como no, no conocía a nadie a nadie a sex ni había visto ni en ningún libro en ninguna película al final siempre se casan dos pues era en plan de pues no sé pues me pasará algo y, no sé. entonces fue, fue un momento muy chulo sí. Pues en mi caso fue como de repente encajar las piezas que de mi vida, de cómo he sido, cómo he actuado y de repente ver cómo hacían todas clac clac clac clac y o sea, es como hostias, claro, es que esto lo explica todo. Yo yo hasta el momento siempre había asumido de que era hetero rarito por decir de una forma, pero claro, de repente fue como blog y y también, más o menos al mismo tiempo, fue cuando leí lo del romanticismo y, y ahí sí que tuve yo más, como decirlo, fricción, eh, de, de no querer aceptarlo un poco al principio y tal. Supongo que la heteronorma estaría, la tendría muy asimilada dentro y no era como, no, no, no puede ser esto, no, no. Pero después, ya pensándolo y reflexionando con más calma y tal, pues sí, he visto que, a ver, siento algo, pero. No me cuadra con lo que describen como um, romanticismo, amor normal, pero tampoco, no sé, es confuso. Por eso siempre me defino yo ahí como gris, porque no termino de tenerlo claro, pero no me cuadra con lo otro. Pero vamos, lo de ser asexual sí que fue muy... Pla. Al principio sí que me definí más como, como gris, como Demi, pero después ya visto, no, fue, que es que tengo que ser asexual, es que no... Bueno, si, si en, con 36 años que he tenido solo ha habido una vez que creo que he sentido algo creo que me cuadra más decir que sea sexual que de mí pero bueno eso ya es cada uno como se quiere etiquetar así un poco más mm. A mí me pasó algo parecido como a ti, Luis. La primera vez que leí la palabra de asexualidad, la verdad es que sentí bastante rechazo, pero también es verdad que las definiciones que oí no se correspondían realmente ¿no? con lo que era asexualidad de verdad. ¿no? Entonces no me podía identificar, yo decía esto no es y eh, luego ya con el tiempo cuando empecé a encontrar un poco más los discursos a los que os referís, ahí ya sí que me concilié conmigo misma ¿no? y ahí dije vale. Esto sí, ¿no? Ahí ya es cuando me sentí completa, cuando dije, vale, no estás rota. Realmente es esto lo que, lo que te está ocurriendo y ahí ya realmente sí que lo sentí liberador. Pero la primera vez, no, hay que admitir que no lo fue, porque la primera información que encontré no, no se correspondía con la realidad de, de lo que es la sexualidad, que creo que en ese sentido hemos avanzado un poco y creo que ahora un poco mejor está la información, al menos en ese sentido. Pues... Yo, la verdad es que llegué así un poco como de rebote hasta hasta el concepto, porque la primera vez que, ahora cuando se la vista atrás digo, Uf, es que la primera vez que lo escuché, es pues un poco lo que dices, eh, no tenía nada que ver con lo que es eh, con lo que es la verdadera la definición del colectivo, ¿no? Entonces fue una cosa con la que, vamos, no me identifiqué ni por asomo pasó de mi vida, pues así, sin pena ni gloria. Y cuando volví a leer sobre ello, ya pude llegar a a, a los testimonios de la gente, ¿no? Y ahí fue como, bueno, para mí fue un momento de, de pues lo que decís, ¿no? Un poco de encajar las piezas. Era una cosa que es verdad que en mi vida, igual, poco habéis contado, eh, no, tampoco, o sea, yo había seguía con mi vida adelante. No era una cosa que me provocase demasiado mal, malestar porque yo entraba, salía, estudiaba, trabajaba eh, y todo bien con la gente, pero es verdad que esa parte eh, iba esquivándola un poco, en plan de no sé qué pasa aquí, no sé qué pasa aquí. Como había más cosas que me interesaban en la vida, pues me da un poco igual. Pero claro, cuando llegué a eso, pues fue eso encajar en muchas cosas, poder reflexionar sobre muchas experiencias, sentirme liberada, y, y no sé, muy empoderada. Para mí fue una, un momento muy empoderante. A pesar de, de la discriminación en la sociedad, es como, wow, es que yo, eh, no sé, esto es parte de mí, eh, aquí está mi comunidad, y además es que yo estoy súper orgullosa de la comunidad, porque además es que a mí me encanta la diversidad que hay, eh, todo, a todo lo que ha dado... No se sé, da lugar nuestro discurso, las reflexiones, como rompe con un montón de normas que oprimen a más gente, no solo a nuestro colectivo, ¿no? También gente fuera del colectivo. Entonces, pues no sé, así, muy positivo, la verdad. Sí, y también, eh, ahora quizá también, o sea, no, sé, no sé a vosotros pero a mí también una cosa que me ha ayudado mucho, a, eh, ya no ha sido solamente leer testimonio, sino el momento en que nos ponemos un poco cara y cuerpos y así me ha servido mucho para validarme, ¿no? Porque como que en primera persona es un poco difícil a veces decir, joder, ser una persona válida también, ¿no? O, seré... o me pasará algo y la gente lo detectará así desde fuera y tal. Y en el momento que te juntas con gente como tú y dices, Dios, pero si me volan lo ¿sabes? Siempre, no, tío, es genial. Y yo recuerdo ese momento también de la primera vez, que bueno, también pues eso, desde el privilegio de vivir en un sitio donde se pueden hacer quedadas presenciales y tal, ese momento de juntarme por primera vez con gente y decir, ah, o sea, si de mirarnos y decir, tío, pero si no nos pasa nada, que gente tan bien, tan interesante y tan guay tan así, ¿sabes? O sea, es como, yo qué sé, está, está todo bien. Y también lo recuerdo como un momento muy, muy guay, o sea, ya salirme de, de las palabras y tal, y encima validarnos desde, desde, desde todo, desde el ocio, desde el el hablar de temas y cosas así que también creo que está muy estigmatizado y de pronto cuando claro la gente no se da cuenta que también está estigmatizado para nosotros y que si hay un problema que está estigmatizado para la sociedad es más grave si es para nosotros mismos porque es como que joder o sea a dónde a dónde pertenezco no pero, pero que ese momento en que se rompe ese prejuicio es es como brutal y, y no sé también cómo habéis vivido vosotros ese momento de poner caras también y a la gente y ese tipo de cosas Yo por mi parte muy guay, porque tuve la suerte de que en cuanto en cuanto descubrí que era asexual, descubrí que un amigo muy cercano a mí también lo era, entonces fue súper guay, superguay. él también había salido, salido del armario, la expresión que se usa siempre eh, recientemente, entonces enseguida empezamos a hablar del tema, empezamos a llevarnos más, y fue un momento súper, súper interesante. El hecho de antes conocernos pero no ser tan amigos y desde aquel momento empezar a hablar más, poder compartir vivencias, poder mmm, compartir experiencias, todo esto, pues en aquel momento fuimos un apoyo muy importante leone para leotre. Y luego a partir de ahí empezar a conocer gente, empezar a conoceros a vosotros muy guay, como tú dices, ponerle cara a, a, a la gente y ver que cada uno somos distintos y al final mmm, lo único que tenemos en común muchas veces es nuestra orientación sexual o romántica y luego mmm, cada persona es un mundo. Qué, <risas> Qué guay. Eh, ¿Alguno más? Pues yo recuerdo la primera vez que, que quedamos eh, en persona, vaya, y me acuerdo que fue una, una quedada nacional y, y yo no conocía a nadie y me acuerdo de, bueno, la noche anterior casi, sí, no dormí, eh, y cuando estaba yendo al sitio donde habíamos quedado, pues yo, yo pensaba, Dios mío, es que no sé qué estoy haciendo pero a dónde voy yo sola que no conozco nada a esta gente y esta gente cómo será a ver si va a ser un rollo sexta y me estoy participando <risa> madre mía <risa> ¿sabes? y ya cuando llegué allí había un montón de gente estuvimos hablando un montón de rato y pues que yo me acuerdo que salí de allí pensando Uf, yo quiero estar aquí porque es que yo veo yo de verdad que a lo mejor soy muy flipada, pero de verdad que yo ese día salí pensando: es que vamos a cambiar el mundo, es que guay, yo quiero estar aquí, yo también quiero formar parte de esto. Y, y sigo pensando que mm. no sé lo mejor que podía hacer la vida, la verdad. Igual. Yo recuerdo que fui a una, a una creada que organizó hace precisamente, que además me acuerdo yo que estaba hiper nervioso porque era en plan no estaba muy totalmente muy seguro de a ver si me estaba autoengañando o algo así y no sé, o sea, me llevé muy buena sensación la gente me pareció toda la gente me pareció majísima o sea, bien o sea, oh, me llevé muy, muy buena sensación y también me acuerdo yo que me pasó algo así con una amiga que incluso de hecho estuvo la, la estuve alojando yo en mi casa unos meses que estuvo una situación así bastante mala y después descubrí que ella es asexual y tal y, y, y yo entonces aún no tenía ni siquiera la bandera esta era como oh, espera que tú lo eres y como como como fue bastante así. no sé me pilló bastante por sorpresa pero bueno bien, bien. o sea la comunidad, todo el mundo, creo que todo el mundo que he conocido la comunidad me ha parecido gente muy permaja, muy, muy diversa, con una mente bastante abierta, así que genial. En mi caso, bueno, todavía no... Perdona, Sandra. No, no, sí, no. no. Eh, en mi caso todavía no he tenido la oportunidad ¿no? de estar en persona con eh, personas eAXS, pero bueno, en el momento en el que os pude escuchar en diferentes charlas y aunque sea virtualmente yo ya me sentía acompañada de alguna manera, podía sentir de alguna forma, aunque suene un poco friki, ¿no? <risas> esa energía ¿no? que se transmite al estar eh, en sintonía ¿no? con una persona y me pasó algo curioso cuando salió el, lo de sex education ¿no? y hablaron por primera vez de, de la sexualidad, la, la chica esta, eh, una familiar me habló, ¿no? y me dijo, me he acordado de ti, ¿no? Y yo, ¿por qué? Porque todavía no había trasladado ¿no? abiertamente esto, ¿no? Y ella misma sacó de manera muy natural el tema, ¿no? Y, y por primera vez me, me sentí súper bien, ¿no? Porque ese miedo que tenía de poderle trasladar pues soy asexual, y a una persona que para mí era importante, el hecho que utilizase un poco este juego, ¿no? De mira, que he escuchado, pues para indagar un poco desde el respeto, por supuesto, no desde el oh, toma esta etiqueta, eh, fue, fue bonito, la verdad, el sentir que podía decirlo, ¿no? Que no iba a dejar de romperse el vínculo para hacerlo. ¿Sandra? No sé, yo solo iba a decir que no creo que tenga como tanto que aportar en este tema, simplemente pues estaba nerviosa, tenía como un poco de miedo igual porque lo único que había visto era algún vídeo de, de Curi, de María y Adela, que salíais en una especie de entrevista en YouTube y, y sí que os reconocí, fue como guay, al menos reconozco alguna cara, pero al principio estaba como demasiado nerviosa hacia mí misma como para realmente experimentarlo bien y luego a lo largo del día pues conoces a la gente y es súper bonito igual, como pues eso, lo que ya habéis dicho, la diversidad y como aún así encajan cosas y hay muchas cosas en común y sí que pues muchas más ganas de seguir yendo a ciertas quedadas y decir, jope, es que esto se tiene que saber porque las conversaciones que teníamos muchas veces es eso, no solo la sexualidad, es que rompía con muchísimas cosas de toda la sociedad, de la forma de... De querer, de, de todo, y era como, joder, la gente tiene que saber esto. Yo estoy un poco como Soraya, porque solo os conozco de, de la quedada de, de febrero y luego, pues, el coronavirus ha aparecido. Entonces, eh, pues estoy un poco aislada del mundo. Pero, pero sí, me, o sea. No, lo, no, no fue tanto como, como Adela lo cuenta en la quedada pero cuando, cuando estaba yendo al, al Centro Juvenil casi estaba hablando de, guau, qué emoción, voy a ver a la gente. Y, y llegué y, y erais un montón. Y, y, y eso, que es un poco como aquí, cada uno tiene, tiene su experiencia, dentro del espectro se sitúa en un sitio u otro, les han pasado unas cosas u otras. Y, y también me gustó un montón también conocer las experiencias de otros y, y ver toda la diversidad que hay así que fue muy guay a ver si ya podemos volver a la vida normal <risa> y quedamos más es que venir por primera vez una quedada nacional <risa> ¿Eh? <risa> hay que tener mucho arranque no hombre está, está muy bien pero yo, yo a ver yo por suerte empecé por un poquito más pequeño y tal pero es cierto que me imagino que ese tipo de de momentos es como que impacta un poquito más pero bueno, también es verdad que, que también te da la oportunidad de conocer a mucha más gente a la vez y creo que eso también es, es muy potente. Y también quería hacer alusión, o sea, eh, ¿creéis que también el pertenecer a nuestra comunidad nos hace tener un poco la mente más abierta? Porque yo es una sensación que tengo y es otra de las cosas también que agradezco muchísimo que no haya sido tan fácil mi camino en cierto modo, pero creo que me ha dado como una empatía en algunas cosas y el hecho de haber teni haberme tenido que plantear tantísimas etiquetas y también tener que pelear tanto la visibilidad y tal. Por otro lado, creo que sí que me ha dado una apertura de miras, no sé, importante y yo se lo agradezco mucho también a mi identidad en ese sentido, ¿no? O sea, que ojalá no lo hubiésemos tenido que hacer, pero por otro lado es como, no, jo, pues, ¿sabes? No sé. También por mirarle un poquito al lado positivo y no sé si es una sensación que tenéis un poquito todo de eso o, o no. Yo creo que sí. Yo, o sea, descubrirlo y tal así, me ha hecho replantearme bastantes cosas y yo creo que me ha, me ha abierto más la mente y las miras a ciertas cosas que, que antes las veía como más de, desde la barrera. Y ahora es como, no, a ver, Luis, no, no estás detrás de la barca, estás ahí dentro, o sea, replanteate muchas cosas. Y sí, yo diría que sí. Sí, yo creo que definitivamente te da mm, muchísima más, no solo amplitud y también de ver la diversidad y empatía hacia las experiencias de otras personas, sino eh, también la seguridad de un poco sobre, vale, creo que me entiendo un poco más y tengo ganas de entenderme todavía más y de entender a otras personas y de formar vínculos que a lo mejor no son los más comunes, los más normativos, pero precisamente de esa seguridad sale un poco el explorar más y el, el llegar a otras realidades y a, no sé, vivir como, más, como tú quieres vivir y no tanto como eh, crees que deberías. Es un poco más de lo mismo, o sea, yo creo que es eh, que, no sé, en, que en cuanto aterrizas en la comunidad, eh, quieras o no, vas a tener que abrir la mente, porque el colectivo es tan diverso que, que es que algo vas a escuchar, algo vas a ver que te haga plantearte, o, o mínimo que aprendas cosas nuevas. Cosas no sé, yo por ejemplo, cuando llegué, pues había cosas que, que sí, que había escuchado alguna vez, ¿no? Pues el tema de géneros no, no binarios o las eh, relaciones no monógamas, pero no era algo que me hubiese planteado para, en mi vida, ¿no? Y, y Jolín, pues a, no sé, yo lo agradezco un montón, porque por todo lo que he podido reflexionar y por toda la gente a la que he podido conocer y otras realidades, ¿no? incluso yo creo que también te hace empatizar con otros colectivos ¿no? claro. en qué, también, en qué situación pueden estar ¿no? y qué eh, violencias o presiones pueden estar eh, desde sentirlo ¿no? en el propio cuerpo eh, puede hacer ¿no? o cuerpo puede hacer que eh, se, se tenga esa empatía ¿no? esa búsqueda de querer entender ¿no? desde esa cercanía a los demás colectivos. Y darte cuenta también de tus propios privilegios, porque muchas veces, si no conoces otras realidades, tampoco conoces cómo no oprimir en esos aspectos o, pues sí, tus propios privilegios. Totalmente. Si sí, yo también, eh, lo que decías un poco, Sandra, o sea, como ya estás fuera de la norma, te, te abres a, a otras vivencias que también están fuera de la norma. Entonces, eh, lo que tú decías, Adela, de las, las relaciones no monógamas, o, o, o, o, o sea, como que, que he aprendido también a, a desgranar los, los, los afectos que siento por otras personas. Entonces, mandé, vale, es amigo, pero es amigo cercano, pero no sé qué. Pero, entonces, como que... Como que te ayuda a estar abierta a otras realidades. Yo creo que eso es brutal. O sea, yo ahora que lo dices también creo que es una de las mejores cosas, la forma en que valoro mis relaciones. O sea, el no jerarquizarlas como lo hace todo el mundo, creo que abre una, un mundo de posibilidades y te hace tener una percepción de tu forma de querer que me parece brutal. Sí, ahora que lo has dicho, yo creo que también es uno de, de los grandes descubrimientos y aprendizajes que me llevo... Sí, Creo que a lo mejor el mejor, de hecho. Sí, Creo que en ese momento que empiezas a entrar ¿no? y dices tú, joder, claro, es que hay tantas formas y tan válidas y, y, por, y por qué me tiene que llenar solamente pues, una persona con la que tengo este tipo de vínculo y como que empiezas a percibir el, el amor que eres capaz de dar. No, es como la doble moneda de tener un, esa sensación que te mete la sociedad en el cuerpo de que no, de que no sabes querer y de pronto darte cuenta de que, joder, de que sabes querer de tantas formas y tan distintas y, y es, es genial, sí, es cierto. Uh -huh. Sí, yo creo que ese es además un tema, eh, jolín, que es una pasada, porque a mí sí me pasó, por ejemplo, darme cuenta, eh, joder, no sé, de repente de cosas que había sentido por la gente, relaciones que había tenido con la gente, que yo sabía que de alguna manera no eran como otras, pero claro, como no tienes información, eh, sobre ello, pues claro, no a lo mejor no es la importancia que tiene o eso pasa de largo. Y no sé, yo estaba ahora que has dicho, estaba pensando en una persona y dije, joder, es que yo me acuerdo en ese momento darme cuenta en plan de, uff, es que yo con esta persona tuve una relación distinta a la que puede ser otra, a otra persona, otra amiga, por ejemplo, y que tampoco, y tampoco cumplía con, eh, con lo que consideramos una pareja, ¿no? Eh, eh. En cuanto a, a, a parejas tradicionales. Así que esto mm, me parece una pasada. Para mí, por ejemplo, lo de descubrir el arrobamiento fue todo un, un temazo, ¿no? A la hora también de eh, pues entender cómo me relacionaba ¿no? con las demás personas, porque decías, vale, igual pareja no es, ¿no? Pero es muy, muy importante, ¿no? Y el poder ver desde ahí esa jerarquía también me ayudó a no frustrarme, ¿no? Cuando decías, pero a ver, que he estado 10 años contigo, ahora tienes una pareja y de repente ya no estás, ¿no? El poder entender ese tipo de, de cosas también ayuda mucho, ¿no? Para, conocernos, para regularnos, a mí al menos, eh, me sirvió muchísimo y creo que fue todo un descubrimiento eso. Mm. Y para ponerte en valor también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, para mí la Amistad es súper importante y pues un poco lo que dices, ¿no? En plan de, joder, es que de repente en la vida de otras personas, eh, no sé, tienen una pareja y de repente eso sube en la jerarquía y, y es como, joder, ¿qué pasa aquí? ¿sabes? ¿Por qué...? Porque una persona con la que he estado tanto tiempo juntas, eh, de repente, porque tiene una pareja, ¿dónde quedo yo, no? En plan, joder, y a mí me ha servido mucho para ponerme también en valor, en plan de, pues no, yo no quiero... Y para saber también, joder, para ser un poco lo, lo que decíamos también antes, para ser más libre, ¿sabes? Para saber también lo que quiero en, o no quiero hacer o tener en mi vida. Sí, yo Qué bonito. bonito. Sí, sí. Y, y en este proceso también, ¿no? de, de socializar ¿no? y al fin y al cabo tener que salir, o sea, contarlo a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera contarlo, sino en ese momento en que las relaciones llegan un poco a consensos o así, no también decir, pues yo tengo esta forma de vivir y esta forma de sentir y esta forma de hacer las cosas o para mí esto es lo que es importante y esto es lo que no, o así. Eh, no sé, ¿cómo, cómo ahora habéis vivido ese tipo de experiencias? A lo mejor de salir del armario, de sentir que, que lo han entendido o que no, o a lo mejor que al principio no lo han entendido y luego sí, porque por ejemplo a mí es una de las, o sea, yo creo que, que una de las cosas que más me ha gustado en la vida es a lo mejor contarlo, en eh, primer momento no me ha gustado, claro, ha sido muy horrible, ¿no? Pues contarlo y, y notar como un poco de, de bloqueo, ¿no? De en plan, como que la gente es un poco reacia a pasar mentalmente por lo que tú le estás contando o a ponerse en tu lugar y encima te miran como en plan, dios si te está, si te está yendo un poco la cabeza o así pero luego a lo mejor que pasen dos meses, tres meses y volver a hablar con ellos y ver que han hecho un trabajo por su cuenta de lectura, de no sé qué o de informarse y es como, ala, ¿no? O sea, como... Para mí me ha, me ha permitido tener un poco de paciencia y entender que todos son procesos también en esta vida y que a lo mejor en un primer momento las cosas no llegan, pero como que... Cuando lleve un poco sobre, sobre mojado, sí. Y es algo que me gusta mucho y que me da mucha tranquilidad ahora, cuando también lo hago y me encuentro un rechazo, es como, bueno, tampoco lo descartes porque a lo mejor más adelante eh, lo, lo terminan de entender o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé cómo han sido vuestras experiencias con esto también, o ¿no? cómo os habéis sentido. Eh, y si veis que con el tiempo va la cosa mejor también, o, o estamos igual de más, o de regular yo me acuerdo que salir, con, salir del, arma, bueno, del armario o enseñar, las, o enseñar las cartas, como también decimos algunos, eh, con un amigo mío del instituto que siempre he tenido bastante amistad con él y tal. Y la verdad es que fue bastante bien. O sea, lo, más o menos creo que lo entendí bastante rápido. Incluso además, me, lo primero que me hizo fue recomendarme que leyese sobre teoría queer y tal. Y yo como, wow <ríe> O sea, bien, bastante bien. Y también, me, y también al mismo tiempo se lo estuve comentando a alguna amiga y tal. y De hecho, u, u, una de ellas, eh, que antes incluso antes de saber yo que era sexual y tal, me había estado recomendando que usase Tinder a ver si conseguía pareja y tal. ¿Y? Mal. <risa> eh, pues no sé, o sea, la asumieron bastante rápido, bien, sin, sin hacerme preguntas raras ni ponerme gestos raros. O sea, con ese grupo de amigos diría que en general muy bien, con otros no, de hecho con incluso ellos diría que tuve incluso bronca, pero vamos a centrarnos en lo positivo que es lo que estamos hablando. Sí. La verdad es que yo se lo he dicho a personas muy contadas por autocuidado, ¿no? Porque era hasta qué punto necesito decirlo, ¿no? Eh, igual me manifestaba más abiertamente en las redes, ¿no? Y ahí ya había gente que te escribía, uy, pero tú entonces eres, ¿no? Y te empezaba a preguntar ya, pues porque soy muy pesada, ¿no? En las redes subiendo cosas, pero así de decir abiertamente, mira, soy asexual, por autocuidado lo he hecho con muy pocas personas, ¿no? Y me ha pasado también, eh, igual algunas que al principio, pues lo no, que decía un poco María, ¿no? Que igual al principio no lo entendían, pero con el tiempo, pues también empezaron a, a leer, ¿no? Y, a, y ese momento, ¿no? Sobre todo de una amistad que para mí era muy significativa, ¿no? Y que sí que me había dolido que, que no lo entendiese. En el momento en el que volvió a decirme, mira, Soraya, lo siento mucho. O sea, he sido eh, muy, muy, muy eh, imprudente contigo, ¿no? Y, y, y la he cagado, ¿no? Así lo dijo. En el momento esa de reparación, ¿no? De, de, de sentir que lo está diciendo de verdad, ¿no? Que no es eh, por decir. La verdad es que es muy bonito. No, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa... Eh... De, de, de, de contárselo a gente cercana y que se extrañe. Y es como, pero si sabes perfectamente con cuánta gente está estado en toda mi vida, que es prácticamente cero. O sea, en plan de, o sea, gente muy cercana que se supone que lo sabe casi todo de ti y, y, y se sorprenden. Y, y no sé, me, me parece que, o sea, hasta dónde puede llegar la, a lo normal, o como, no. como se diga, no sé si, si, si, si existe. Pero pero me, me parece súper curioso eso de, no, no, tú no eres, no eres asex ¿será que te vas a atar? No sé qué. Yo, pues, a las pruebas me remito. Pues. Y tengo un caso parecido también con unos amig unas amigues, pero se pensaban que es que no confiaba en ellas y que no les contaba las cosas. O sea, eran mis amigos más cercanos y de pronto es como, ah, no, es que pensábamos que no nos lo contabas. Y yo, no, es que no sucede, tío, o sea, ¿qué te pasa? Y yo, ya, la verdad es que nos extrañaba porque siendo tú, ¿por qué no nos lo ibas a contar? Y yo, pues evidentemente por nada, o sea, no sucede, ¿sabes? Y yo también, ahora que lo has dicho, me... en mi caso, que se pensaban que yo les vacinaba. Y sí... En mi caso lo festejaban cuando decía que había tenido una cita. Era como que había sido todo el acontecimiento del año y yo, bueno, tampoco a ver. No. <ríe> Luego ya, ya fueron gestionándolo, pero, pero sí, sí. No sé. no sé, yo creo que también el mensaje... Bueno, perdón, no sé qué iba a hablar. Yo iba a decir que en mi caso con Amigues no he tenido ninguna reacción así negativa ni de sorpresa. También porque tengo un entorno súper positivo, de gente súper queer en general, así que todo el mundo se lo ha tomado súper bien. Y no han reaccionado de ninguna forma extraña, ni preguntándome cosas raras, ni, ni nada que digas me ha incomodado. Con la familia sí. no puedo decir lo mismo, por desgracia, pero bueno, poco a poco supongo que volveré a intentar salir del armario. Porque la primera vez lo que me sucedió es que fingieron que no había dicho nada. Que tampoco es una mala reacción dentro de lo que cabe. <risa> Pero me quedo con mi familia de amigos y amigas y oh, amigues. Sí, qué, qué bonito. Sí, yo iba, iba a decir que, que aunque... Lo siento, no sé si he cortado oh. eh, Nada, yo iba a decir que aunque no a mí personalmente no me hayan preguntado así cosas muy intrusivas o de por el estilo, pero sí que he visto como mucho, muchas ganas de aprender y curiosidad y más preguntas, incluso se cuestionan ellas mismas ¿no? en plan, joder, pero es que esto que estás diciendo rompe un poco también con conmigo y con las relaciones que yo he establecido o cosas así. Y eso también es muy chulo ver como, no sé, que no, no solo lo ven como algo externo en plan, oh vaya, tú eres así, sino joder, yo a lo mejor también puedo plantearme algunas cosas. A mí, a mí también, o sea creo que también lo que decía un poco de cómo van interiorizando y el otro día, por ejemplo, una cosa que me sorprendió también es, bueno, una persona que conozco y tal, está, estaba escribiendo y quiere poner un personaje y ya me dijo mira, es que te voy a contar porque es que ella es lesbiana pero va a tener un, una relación con un personaje y quiero que, o sea, como, como en plan, donde, donde haya un vínculo romántico pero no haya atracción y ni quiero que lo leas y yo en plan tío, o sea, de verdad vas a hacer una atracción cruzada ahí en un... Y como que yo esto lo, se lo conté a lo mejor pues hace cuatro años y no hemos vuelto a hablar del tema y de pronto veo cómo se le queda ahí y como que yo creo que muchas veces llega más de lo que nos pensamos y al final se le queda ahí en la cabeza y yo creo que a, a, pues a lo mejor ha vivido alguna experiencia similar o lo que sea para ahora querer representarlo, ¿sabes? Y me parece muy brutal, o sea, es lo que decía Adela un poco, que creo que, joder, que nuestro discurso... Está, eh, a la gente está siendo muy reticente para acogerlo, pero creo que, que, que se mete muy adentro y, y facilita luego también muchas cosas y no, no, y no nos damos cuenta. Pero sí. Sí, muchas resistencias a veces, por una experiencia personal, lo que he que podido observar con algunas personas es que la resistencia también viene de, de tener que cuestionar. No es contigo, sino con ellos mismos, ¿no? porque tienen que cuestionarse cosas de repente. Por mucho que no vaya con ellas, eh, pues tienen que, que aprender lo que significa la palabra sexualidad, no el romanticismo, entonces, quieras que no, eh, pues puede resonar algo en tu vida que no quieras en ese momento ver o asumir y, y a veces no mal, la, yo a mí, creo que ¿no? la resistencia viene un poco, viene un poco por ahí. Es que es difícil, o sea, también hay que reconocerlo. Claro, sí, sí. Que en un, sí, más, porque además, en un proceso... la gente tiene sus expectativas, ¿no? También sobre, sobre ti. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia, no sé, no. O sea, la gente en algún momento pudo, pudo extrañarle porque no habían reparado en que yo no tenía pareja o o no tenía, no tenía relaciones sexuales con otras personas. E, y a lo mejor les encajaba con mi personalidad, no lo achacaban a, a que era muy independiente y que, y como yo, por el resto tenía una vida como ellas, pues no. En ese momento, algunas personas fue en plan de, pues eso, en plan de, no, no, será otra cosa o esto no. O, o les sorprende porque es como, uf, pero es que yo me había imaginado que eras de otra manera o tu vida es de otra manera, y es como, ya es que yo no estoy aquí para cumplir las expectativas de nadie. Esas son cosas que, que os habéis imaginado y que a todos nos pasa, ¿no? Yo también tengo, no sé, eh, a lo mejor eh, ideas preconcebidas de otras personas, y, y a lo mejor tenemos una conversación y me sorprende y se viene todo abajo. Pero sí, sí que, no sé, salir del armario es una cosa. Más compleja de lo que parece para, para las personas que salimos, obviamente, y para las personas que, que reciben también. Sí. Pero, no sé, también, eh, puede ser, muy, o sea como lo habéis dicho, pues puede ser una experiencia muy positiva, ¿no? Porque además, yo que sé que es algo que compartes con, con eso, con la, la gente, y, y, jolín, que es algo también bonito, ¿no? Compartir y que te conozcan. Sí, y a la hora a la hora de establecer vínculos así afectivos, ¿no? O sea, no tiene por qué ser el vínculo de pareja normativa que conocemos, pero bueno, vínculos afectivos un poco en esa línea, ¿no? Con los que quieres tener, pues yo que sé, un, proyecto, un proyecto, un lo que sea, compartir algo y tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, no sé, lo primero, experiencias que hayáis tenido y cómo os sentís vosotros? Yo, por ejemplo, o sea, ahí en ese sentido es como que cada vez me siento más segura de que... De que soy capaz de gestionarlo, de que soy capaz de decirlo y que creo que habría bastante gente que lo entendería. A lo mejor en un principio, pero con esta paciencia de la que estamos hablando ¿no? y con un proceso de, de, interior, de interiorizarlo y tal. O sea, yo no sé si es una idea de olla mía, pero como que cada vez tengo más sensación de joder tú. O sea, creo que hay gente que esto lo entendería y que no pasaría nada y que, y que incluso hay nuevos modelos de, de, de vincularse que nos abren un poco las puertas también a ello y que también nuestra teoría les hace plantearse cosas. Entonces, desde ahí, al, al principio lo veía todo como más negro, pero según me voy conociendo, voy conociendo la comunidad, voy conociendo la validez de gente que está en relaciones y que están bien. Es como, Dios, es que, joder, ¿sabes? Igual, no todo el mundo, evidentemente, porque hay una parte que supone un peligro alucinante para nosotros, pero como que sí que creo que hay parte de la sociedad ya que... que que está preparada para esto, y no sé cómo lo veis vosotros, la verdad, y si habéis tenido alguna experiencia con esto o no. Yo, con la pareja con la que llevo ya bastante tiempo, llevo ¿Sí? seis años y medio, eh, me enteré hace muy, muy, bueno, a ver, realmente me abrí hace muy poco, ¿no? Y, y yo, pues como ya drama total, me va a dejar, madre mía, ¿no? no. Y, y, y fue súper bonito, ¿no? Porque yo estaba uh. ya con la idea de, bueno, le voy a decir esto, adiós, ya, eh, ya, esto termina, ¿no? Y, y para él también fue un alivio, ¿no? El entender que no era tanto el, el que, o sea, había hilado pues, el tema este, ¿no? De atracción con, con romanticismo y pudo entender, ¿no? Que yo sí le quería, que lo que, lo que faltaba era la, la parte más de atracción sexual, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Y luego el, el no sentirte forzada, ¿no? Por, por esa parte, hacer sí, bueno. cosas que no quieras y la verdad es que se agradece mucho cuando te encuentras en una pareja en la que te cuida. ¡Qué guay! Jo. Ya está, no hay nadie más porque esto estaba muy bien. No hay alguien más que haya tenido alguna experiencia así que nos pueda contar, iluminar. Yo también he tenido experiencias positivas. La sí. gente en general no me ha juzgado, no, no lo ha visto como un problema a la hora de... Tampoco he tenido relaciones serias, porque no, no es mi rollo, pero como que la gente no, no me ha puesto ninguna pega, no me ha dicho que no en ningún momento por, por el miedo a, a que la atracción, la falta de atracción sexual o romántica vaya a ser un problema. En general, yo veo a la gente súper abierta también con este tema, así que súper bien. Bueno, creo que es lo que decimos, ¿no? Que cuando te vas conociendo también y vas teniendo claro dónde llegas y dónde no, es el momento de establecer consensos y que lo ves más claro y creo que a lo mejor es cuando más opciones tenemos de no caer en situaciones de, de violencias y tal. Entonces también, por eso la importancia de la visibilidad y del empoderamiento y que cuanto más lo tengamos, pues mejor, ¿no? Y también el compartir una comunidad, creo que también ayuda mucho para pa ese tipo de cosas. Hmm. ¿Más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya está, pues muy bien. Bueno, más cosas. Entonces, no sé muy bien si le querríamos transmitir algo más a nuestro yo de 15 años. Yo creo que es que ya solamente con vernos es que es un mensaje tan guay. Me hubiese encantado verlos cuando yo tenía 15 años, tío. Es tan injusto. Yeah. <risa> sí, Pero que pueden me... ser ellas mismas. Que no se sientan libres, que están con todo el derecho del mundo así, que no hay nada malo, que es súper válido, que hay, van a tener experiencias positivas y negativas pero como todo el mundo en la vida eso no te va a salir de, de malos momentos, no independientemente de tu orientación sexual, pero también eh, hay cosas muy positivas de ser asexual la comunidad es una pasada aprendes un montón conoces a gente muy diversa no sé. Y que sí, que pueden hacer lo que quieran. Que pueden hacer lo que quieran. Que esto no te limita para nada. Es la así. La sociedad discrimina, pero también discrimina por muchas más cosas. Hay alguien que se libre de sufrir discriminación en algún momento de su vida. Se puede. Y que para eso estamos aquí. Que tenemos muchas cosas positivas que aportar. Tenemos pastel. Y que que ser asex no significa una vida de, de soledad y que nadie te quiere y que no seas capaz de querer o sea, es, volvemos a lo que decíamos antes de claro que somos capaces de querer pero hay muchísimas formas de querer entonces también reivindicar un poco eso y que y, y que ese de, te vas a morir sola pues pues no o sea, ¿por qué tiene que existir un modelo de emparejarse y luego jubilarse juntos? ¿Por qué no puedes vivir en una casa en el campo con tus amigas y tener 80 años y estar ahí? O sea, hay otras maneras de, de vivir y, y todas son válidas. Sí, cuestiones son cosas. Que si en algún momento necesitan también hablar, aunque sea si tienen una duda o lo que sea, que también para eso está el colectivo, no que los va a arropar a, y les va a arropar, ¿no? a, aunque luego le digan, pues mira, no va conmigo, no pero si, si está la duda, que siempre van a tener ahí el recurso, no aunque sea para poderle dar espacio. Y sí, que somos nosotros quienes van a hacer, eh, quienes van a dar visibilidad, quienes van a crear, eh, la representación si sí, ahora puede que haya muy poca pero pero para eso estamos aquí también para, para crear referentes y para crear esa representación si es con la colaboración de gente fuera del colectivo mejor no porque las aliades son necesarios todos somos necesarios en la, so en la sociedad pero que pues que ellos mismos, que si no lo vamos a crear nosotros, que nosotros también tenemos algo que decir. No necesitamos que nadie hable por nosotros. Ya hablamos nosotros de nuestra experiencia. Que nos encanta hablar y se nota. Nos han echado de aquí ya tres veces, casi. Y sí, aquí seguimos. Y sí, aquí seguimos, efectivamente, volvemos a entrar porque somos muy insistentes. Y así, o se en los orgullos y en todo lo que haga falta. Sí, que nada, bueno, yo he conseguido, no, no a he conseguido colocar a Ope Esponja, que es nuestro gran, oh. gran logro aquí. ¿Me ¿Entiendes? O sea, me ha costado un poco, pero bueno, ahí está. Ahí, hay más representación y también está guay. O sea, creo que también es algo como muy positivo ver a otra gente cada vez tener un discurso más inclusivo con nosotros, ¿no? Y también. Creo que ahí también está bien apoyarnos, o sea, que, que es verdad que no está guay que hablen por nosotros pero también creo que el, el ver cómo poquito a poco nos van recogiendo cada vez más, también nos va llenando un poco de fuerza y tal, porque al final vivimos en sociedad y también necesitamos un poco como ese, esa inclusión, entonces también, también es importante. Y bueno, pues vos esponje Patricio, que no me lo han querido poner, pero bueno, es una pareja de personas asexuales, es, es muy guay, o sea, dos, a falta de uno dos, es, es brutal. Y, y a esa da el de tiempo, yo lo siento, pero... La la entidad, sí. Es y nuestra... también. ¿Eh? de, de Steven, Universe. <risa> Steven Universe. Sí, sí, no, hombre, si sí. ya cada vez, o sea, nos falta a lo mejor personajes de carne y hueso, así, ¿no? Un poquito más, pero, sí, pero... pero creo que lo que es la animación cada vez tenemos más representación y, y, y alguna muy potente, o sea, yo qué sé, en, en Boyah Horseman también. Está como una representación, me parece también como muy, muy potente, la verdad. La forma en que hablan del tema y todo, y la diversidad, es que tratan muchísimas cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo creo que más o menos el mensaje está lanzado y eso que estamos aquí, o sea, que lo principal es eso, que estamos aquí, que solamente somos una parte, somos la parte también que estamos a lo mejor preparada o con ganas o que nos sentimos ahora mismo con, con la fuerza de, de hacer esto, pero como que hay mucha comunidad detrás, también en proceso de... Y que poquito a poco, pues, yo que sé, nos vamos dando fuerzas también unas a otras. Entonces, para lo que haga falta, pues lo que decíais, que estamos aquí ya. Y bueno, ¿algo más que comentar? <risa> yo creo que está todo ya dicho. Ya está, tengo aquí a todo, así que... Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos terminar. Sí, genial. Venga. venga. Y nos han sobrado seis minutos. ¡No! <risa> Espérate, le tenemos la grabación.